Vamos a cuidarlo, lo vamos a hacer con una persona experta que lleva ya muchos años realmente mirando. Bueno, pues que uno esté bien en forma, que nos nutramos bien, porque la verdad es que las dietas son algunas muy peligrosas. Que hacemos dietas sin pensar, por lo que nos dice uno, lo dicen otro, y al final enfermamos. Y eso no se puede hacer. Hay que hacer las cosas con conocimiento de causa y ponernos manos de profesionales. Por eso hoy nos recibe Rocío y Virginia, que nos va a hablar de, este, de esta dieta que realmente es saludable. ...y ya veréis, os va a interesar muchísimo... ...y que poner a tomar nota de ello... ...porque podéis también apuntaros... ...que esto la verdad es que luego al final es muy divertido... ...conocemos gente y lo pasamos genial... ...voy a saludar primero a Rocío, perdón a Vicinia... ...porque eh, ella es la que me... ...bueno, la que me hizo llegar esta noticia... ...que yo no conocía y me dio mucha alegría... ...digo, ahora voy yo a Rocío... ...a que me cuente toda esta cosita... Bueno, ...buenas tardes a las dos, ¿qué tal Rocío? Buenas tardes Elena, un placer tenerte por aquí... bueno ...me hablaba de que es, es la, la vida, eh, nosotros tenemos que cuidarnos... ¿no? ...y muchas veces no sabemos cómo hacerlo eh, adecuadamente... ¿no? ...entonces hay que echar mano a los profesionales... ...en qué consiste este método. Bueno, pues yo conozco a Virginia ya de hace muchos años... ...incluso antes de tener a mi hijo y antes de mi boda... ...y entonces pues yo quería perder unos kilitos... ...y me hablaron de, de la dieta de los puntos... ...y pues a mí siempre me gusta comer... me gusta comer de todo... ...y lo de comer nada más que a la plancha... ...y ensaladita para mí no era... ...entonces bueno conocí a Virginia... ...me enseñó el método... Eh, ...perdí creo que fueron como 13 o 14 kilos... Sí. Sí. ...y muy contenta porque además es un, un estilo de vida... ...no es solamente una dieta... ...sino que al final pues vas aprendiendo a comer... A, ser, ...a elegir los alimentos que mejor te van viniendo... ...y la verdad que encantada... ...y bueno pues después de todos estos años... Sigo con ella ayudándola y, y yo comiendo saludable, que es lo importante. Bueno, y tú la conoces hace tiempo ya, ¿no? Eh, A ella, no la, ¿cómo, bastante. Cómo, fue, ¿Cómo fueron los primeros comienzos? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo cómo Bueno, pues no recuerdo muy bien que me hablo de ella, la verdad que eso no lo sé. Pero el caso que, aquí está, el eh, caso el que está, ella ya estaba en San Pedro, hacía el método aquí en San sí. Pedro, en, en en otro sitio, no lo hacíamos aquí en mi oficina pero bueno, pues me hablaron de ella, llegué con mi reticencia de esto va a ser una dieta más. Una restrictiva, sí, correcto. Y bueno, pues la verdad que es genial, aquellos primeros momentos pues empecé y me encantaba, pues eso soy muy metódica, mis puntos todos los días, apuntando mi comida, enseñando también, hace elecciones buenas elecciones de la comida, y ya te digo, pues así empezamos y así continuamos. <risa> Ahora con Virginia que nos hable de, bueno, pues qué es, eh, vive tu línea, qué es este método, qué es. Pues vive tu línea es un método de adelgazamiento, no es una dieta, no me gusta llamarla dieta, porque dietas son cuando te restringen ciertos alimentos y aquí no es el caso, aquí nosotras comemos de todo, solo que nuestros alimentos tienen una puntuación, esa puntuación está dentro de un librito que nosotras te damos al comienzo y va contando calorías, hidratos de carbono, los azúcares del hidrato de carbono, la proteína y las grasas saturadas. Con esa fórmula sacamos la puntuación a los alimentos. Y cada persona es individualizada, o sea que es un tratamiento personalizado para cada es una. personalizado, es correcto. Es según tu altura, la edad, el peso que tengas en ese momento, y si eres chico o eres chica, se te va a dar una puntuación diaria. ¿vale? Y eso con tu librito, tú tienes que administrar tu puntuación y comer mínimo unas cinco comidas. Vale. ¿Cómo la, la, la persona que venga por primera vez a una de estas eh, conferencias o que quiera saber y tal, ¿qué son los primeros pasos a seguir? Eh? ¿Qué sería primero? ¿Una teoría? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eh, el primer paso es ver un poco lo que es el libro de puntuación, porque para el que no conozca, pues no como que no le entra a la cabeza que nosotros aquí podamos comer de todo y perdamos peso, ¿vale? y después a lo largo de, del tiempo lo mantengamos. Entonces, explicarle un poco cómo va el método. En el caso que esté interesada, nosotros la pesamos y le calculamos la puntuación. Va a tener un seguimiento semanal, luego línea directa con la monitora que soy yo, en mi caso Rocío, que también me va a ayudar, y, y siempre estamos aquí con ella. Apoyo fundamental. Luego, aparte del pesaje, tenemos charlas. Soy de terapia grupal. Las charlas son muy positivas, no estás sola. Una tarde mala, como siempre digo yo, la tiene cualquiera, te puedes dar, comer algo que ves que no te va bien, pero lo necesitas. Y aquí nosotras nos ayudamos unas a otras. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? También mentalizar, no hacer sí, algo, ¿no? Sí. Porque a veces no somos constantes. La constancia sí. es importantísima y a veces no somos constantes. Yo creo que con una charla que nos ayuda un poquito psicológicamente y también la experiencia de los demás, que eso nos inicia también, ¿no? A, a seguir. Arroz muy rico con carne y verduras, hecho por mi mami, servido con lechuga. Mi barriguita llena ya me dice no más y la galleta no la puedo despreciar Así que mami dame otro trozo más bueno, pues seguimos aquí en Vive tu línea y vamos a continuar porque vamos a mostrar productos y cómo son los puntos y cómo, bueno, realmente estas charlas que yo dan previamente antes de ponerse en manos de Virginia y las compañeras van a ayudar mucho también, ¿no? O sea, sí. El, el compañerismo de. Es como muy... dicen, a mí fue muy bien, perdí 14 kilos y lo he mantenido. Pues estoy como que dice, apoyo ah, pues también. Pierdo. La motivación de las compañeras es ideal. Y luego ves que, verdad, que al no restringirte nada es diferente la constancia es a largo plazo, o sea, no es la típica dieta que yo hago, me quito de comer ciertas cosas, pierdo el peso porque yo tengo un evento en tres meses y yo ya, a partir de ahí, como que no hago nada... ...y lo recupero está el efecto rebote... ...y aquí no, aquí no es el caso... ...es un hábito alimenticio... ...y después mantenerlo... ...que es lo importante... ...y lo has hecho por ejemplo... ...que hay un día por ejemplo... ...que es un cumpleaños... ...o una cosa específica... ...unas navidades... ...y tú dices... ...pues me quiero dar este caprichito... ...que me voy a comer un turrón o dos... ...y esto luego lo podemos ir equilibrando... ...efectivamente tienes un extra... ...para ese tipo de cosas... ...siempre que, cuando que cojas alimentos más saludables... ...siempre va a tener menos puntuación... ...pero bueno aquí el caso es que tú decides... ...yo te doy la libertad de tú decidir que Comer, entonces, donde tú gastes tu capital diario de punto, ahí es también después lo, lo que vamos a ver en la báscula. Uh -huh. Sí, pero no hay ningún problema de restricciones, ninguno. Ya eres tú la que lo tienes que, que llevar bien. La verdad es que nos quedamos tranquilos de si sí, puedes comer de todo ¿eh? sí, porque hay personas que dicen si no está esto en la, en la dieta que me han puesto. ...no la hago... Estamos claro, no sé <risa> buscando de qué hay eso. que no... ...aquí se desayuna con pan... ...entonces <risa> siempre digo la misma frase... ...pero es que eso parece una tontería... ...pero es muy positivo... Que somos aquí en Andalucía... ...oye, una tostadita... ...un jamoncito... Eh, todas esas cosas que nos gustan, incluso una cervecita, pues también la cerveza se puede puntuar. Y con respecto a lo de las charlas, mmm, a mí me han ayudado siempre muchísimo, porque cuando estás en una charla con otras compañeras que están en la misma situación que tú y compartes experiencias, aprendes de las demás, aprendes incluso a hacer comidas nuevas, aprendes además... Eh, mmm, a, a contagiarte de cuando a lo mejor estás un poquillo de bajoncillo de ese ánimo de las otras compañeras. Entonces yo creo que también esa es la clave del éxito de Vive tu línea, que, que no solamente es yo te doy el libro y la puntuación y ya está, y tú te vas a tu casa y no te vuelvo a ver, sino que semanalmente nos vemos, nos contamos, nos pesamos y lo vivimos todos juntos. Así que... Sí, bueno, ¿Esto también acompaña o aconseja también luego ejercicio de algún tipo? Hombre, el ejercicio siempre, eso es indispensable. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la, la misma suerte de tener tiempo. Entonces, yo siempre les digo, vamos a empezar cuidando la alimentación, que en cuanto veas que tienes un poco de peso menos, te ves más ágil, eso te invita mucho a empezar con el ejercicio. Uh -huh. mm. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito? Porque veo aquí que una serie de productos, tenía aquí todo. ¿Por qué no mostramos un poquito también cómo funciona? sí claro este es el plan del comienzo cuando llegas vale nosotros tenemos nuestro carnet de peso nuestros datos y este es pues, el librito de punto. aquí es donde tienes todo puntuado esto Con te lo da cartilla, cada uno tiene ahí eso personalizado para cada uno. esto uno. esto es común para todos. Ah, ya luego todo. cada persona elige lo que más le gusta y lo que no uh -huh. vale yo sí si dando tenemos menú orientativo eso sí lo tiene uh -huh. Vale, aquí siempre son orientaciones. Yo no te doy una dieta estricta ni una dieta que no te pueda salir de ahí. Siempre son recomendaciones. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un menú orientativo? Orientativo. Pues es que si te gustan las lentejas, aquí puedes comer lentejas. Si te gusta la pasta. Lo que siempre les digo a las compañeras, porque suelen ser señoras, amas de casa las que vienen, y es verdad que lo que siempre les digo es que intenten hacer la misma comida para la familia y para ellas. Que no estamos a dieta. Que no se haga un pollo a la plancha y con lechuga, puesto que puede comerse unas lentejas con su familia. Solo que me tiene que cuidar un poco lo que es eh, como las cocinas, El aceite que usa, si le pone grasa, es eso. Pero no te hagas comida de dieta, porque eso a la larga no funciona, ya lo conocemos. Ya las que venimos aquí ya sabemos, hemos probado otras cosas antes. Y al final viene, vuelve. Cuando quieres retomar un y perder peso, suelen llamarnos, la verdad. Has dicho que también para la persona acertada, pero es que realmente preocupa mucho las noticias de la obesidad en niños, ¿no? Que sí, es que hay un niño muy sí. obeso que realmente pues nada se alimentan, bueno, con bollería industrial y que eso realmente no es muy bueno. Así que no. también hay niños que ya los padres deberían ya de ponerlos desde primera hora a comer de todo, a comer sano sí, y evitar esa bollería, ¿no? ¿Qué tú ¿Qué te digo? A ver, eso depende de la persona. Es verdad que hay muy, muy, muy, falta tiempo para todo. Ya la gente no elabora tanto los productos, las recetas. También mi teoría, que puede ser que no les valga el resto, es que la comida con más grasas trans o con más calorías es más barata que la comida sana, entre comillas. Entonces, recomendaciones, comer de todo, la fruta, la verdura, sí, las cocciones bien hechas, pero... Es que es eso, es depende no, de la persona. Está claro que si tú en tu casa empiezas a cocinar y a cuidarte tú, el resto de tu familia se va a beneficiar. Claro, no pones en la hmm. esa verdad el vas acostumbrando. El paladar se acostumbra, como sí. decía. Sí. Os cuento el menú hoy mismo. Sí. Sí. Por supuesto, Por sillos, y ha comido <risa> toda la familia, ¿eh? <risa> a ver. Mira, nosotros hoy hemos comido eh, ternera con setas chinas, eh, que llevaba un poquito de soja, también llevaba lo que dice Virginia, la, lo que es el aceite lo mido mucho y entonces pues pongo poquito aceite, la mido, lo peso todo, pongo un poquito de cebollita, la, la seta, la ternera y se me ha quedado una ternera como si fuera una ternera china buenísima y por ejemplo lo que ha hecho ha sido que mi hijo la ha comido con arroz y yo lo he comido con quinoa, esa ha sido la única diferencia. Yo no he comido arroz porque no quería, pero también hubiera podido. También o sea que... Qué bueno, claro, sí, sí, sí, sí. efectivamente sí que lo puedes comer. Y comemos toda la familia, así bien. que... Bueno, lo que tiene menos puntos, vamos a hablar de puntos. Bien, porque bien. esta dieta está basada en los puntos, ¿no, Virginia? Sí, eso eh. se me ha quedado a mí a ver sí, sí, sí, cómo sí. puntúa los alimentos. Pues mira, aquí en la mesa te hemos puesto productos de cero puntos, como es el plátano, como es esto, mira, estos son productos de cero puntos. Uh -huh. Te he puesto, curiosamente, el pan, porque mucha gente piensa ya radical que no va a comer pan. Y nosotras tenemos una calculadora, una app, una calculadora, en donde podemos calcular la puntuación de... Según las tablas nutricionales. Entonces, nosotras que ya lo sabemos y Rocío, que es la que lo desayuna, sabe que perfectamente este bollito tiene seis puntos. Entonces, si yo te doy un capital diario y quieres desayunar pan, tienes que distribuirlo bien para que te llegue a la cena. ¿vale? Luego están estos quesos batidos, tienen un punto. O sea, ya al principio cuesta un poquito arrancar, pero después ya es una rutina. Además es un metódico, como dice, dice Rocío, llega un momento que te lo sabes, que vas a comprar súper y sabes los puntos que tiene cada plato y cada cosa. Pues vamos a con el. Eh, Aunque esté interesantísimo. Ya sabemos que los platos, yo pensaba que como tienen proteína y esto, que te iba tal, pero nada, cero. No, él tiene cero, cero puntos. Punto. por favor, con la fruta siempre en es moderación. Eso es importante. ¿Vale? La fruta aquí no puntúa, pero tiene, tiene sus azúcares. No te comer pero cuatro platas así ¿no? si de una sentada. Es que no hay que, hay que, que es, al final también. Eh, al ser un método que no es restrictivo también a, mm, alude a, a la coherencia y a un poco al sentido común pues de normal eso no te puede comer cuatro o cinco plátanos de una sentada en un día que eh, es absurdo no pero un plátano te puedes comer sin problema y dos y y sin y fruta toda la que quieras en este sentido mira los arándanos el la letra, frambuesa el, el, eh, o sea lo hablábamos del pan no tiene que ser integrar, pan blanco pan integral. el que te guste a ti ...cada uno va a tener una puntuación diferente... ...tú comes de lo que te gusta... ...eso también te va a motivar a continuar... ...porque no tienes que saltarte y ponerte en un pan... ...que a lo mejor a ti no te guste... ...y pienses que te estás saltando una dieta... ...y no es así, no. Mire yo por ejemplo, aquí he puesto chocolate de este... Y este es verdad que es negro 85%... ...y este tiene dos puntos, ¿no? A mí es que me gusta el chocolate negro... ...pero hay una cosa que me gusta muchísimo... ...que es el helado... ...pues por ejemplo, yo cojo mi, mi tarrinita de helado... ...me peso mi helado... Y yo me como mi helado en verano siempre. Bueno, y lo había unos, unos heladitos que comprábamos que eran además 0% de azúcar y tal, y eran un punto, y estábamos todo el día comiendo heladitos de limón. <risas> Pero que sí que hay, cuando aprendes a comer y a elegir bien los alimentos, al final lo que hace es tener, yo creo que al final, más amplitud de, de, de alimentación. Pues, al final. ¿No tiene la sensación en ningún momento de tener hambre? de ¿Se tiene? A ver, yo siempre le digo a las compañeras, en el momento que estéis pasando hambre aquí, no estáis haciendo bien las cosas, porque aquí no se pasa hambre. Ya, si tú empiezas a hacer esto, lo quieres llevar a una dieta restrictiva, que hay gente que lo puede hacer o lo hace y pasa hambre, ni va a continuar ni lo está haciendo bien, porque aquí no, no se tiene que por qué pasar hambre y se va a perder peso igualmente. Hmm. Pero ya hemos visto que la, la comida sana, pues, las lentejas, lo más sano, las legumbres, o sea que eso sí, puntúa, bueno. no sé cuánto puntúa a un plato de lentejas. Por ejemplo, Hombre, de yo las la mías, por ejemplo, puntúan 6 puntos un plato, uh -huh. la mía, pero puede estar hasta 9, o sea, no, las mías puntúan mucho menos, yo tengo le tengo el vicio cogido y no le pongo ni aceite ni siquiera y un buen plato así de... son cinco puntos, o sea que... ¿Y hasta cuántos los puntos diarios normalmente? Una persona así normal, ¿cuántos puntos...? Pues yo, por lo... ejemplo, tengo 30 puntos diarios. ¿30, no? ¿A yo, también. Tenés? 30 puntos, de ahí mm. no pasamos ningún día. Bueno, ahí no sé si nos pasáramos, que no hay problema, si te pasara tienes tu extra, que es también lo bueno y positivo, que si algún día tienes una tarde mala y te pasas un poco, tienes el extra. Yo ayer, por ejemplo, por la noche me quedé sin puntos y me apetecía un pudin de proteínas que me gusta mucho, que está muy dulcecito y tal, que tiene dos puntos, me quedaba un punto, pues entonces me cogí un punto del extra. ¿Ya está? Jugamos, jugamos con los puntos. <risa> bueno, entonces sabemos que podemos tomar una ensalada también, o sea, una ensalada, un plato de lenteja, también estaría, o sea, un día, por ejemplo, un día normal, ¿qué haríamos? Por ejemplo, eso, una, un menú para un día. Pues mira, un día normal. Puedes tomarte un pitufo de esto Pero de 6 puntos, yo le pondría una cucharita de aceite, le pondría pavo y gastaría en el bocadillo como unos 8 puntos. Yo tomo el café solo, ahí tengo cero. Que le pones leche? No sé si es tu caso no, no a lo mejor. Mancha. Pues si le pones leche de desnatada es un punto más. Va, va sumando. A media mañana tomo una pieza de fruta, no me puntúa, me llena el estómago y me hace como llegar a la comida con menos ansiedad, con menos hambre. Y hoy, bueno, yo en este caso no he, he comido un yogur, por rapidez. El caso de ella, fíjate lo que ha comido, que es ternera, o sea, que ha comido un buen plato. La tarde puedes tomar una infusión, puedes incluso comer un poco de pan o puedes tomarte otras frutas. Y a mí la cena sí me gusta meter una proteína, llevar una tortilla francesa con pavo, que fue, por ejemplo, lo que cena anoche. Y, y bien, bastante bien intentar eso, llegar a los 30 puntos y que me falta cojo que me sobra qué pena porque no lo puedo guardar para el día siguiente y no me interesa eso yo tengo que llegar a mi puntuación cada día bueno la verdad es que me parece muy interesante sí, y todo. la verdad es que lo veo fácil que no lo veo difícil es, no. un, es algo que se ve fácil ¿no? que no necesitamos tomar ni pastillas ni cosas raras es ni muy dejar importante. de comer o sea, que se puede comer de todo, como uh -huh. has dicho, y me parece muy fácil. Y sí. mira, Rocío, sí. oh, ahí está, que está divina, ya la vemos. <risa> ayer estoy pensando en lo que comí ayer, y me había comido una lasaña de calabacín. Eh, la boloñesa la había hecho yo, y la lasaña era para verla, la enseñé aquí en la oficina, y estaban todos muertas de envidia. O sea, que yo te digo, hambre no se pasa. Puedes comer queso también, yo a mi lasaña le eché queso por encima de eh, al... chamel, para tu lasaña, claro, o sea, es, es que todo. todo, es que solo mientras lo puntúe, come de todo, mm. pero puntúalo. Madre mía, no, oye, no perdáis esto, porque esto es interesantísimo, y cada cuánto tiempo reunís para hablar y puedes asistir todo lo que quiera, previamente una cita, hablando, ¿cómo, cómo funcionaría? Nosotros nos vemos semanalmente, nos vemos los martes por la tarde y a la primera charla puede venir quien quiera, o sea, compromiso ninguno. Puede venir, asistir, tenerle su material en las manos, ver los puntos, buscar el alimento que más le guste y que vea la puntuación que tiene, que muchas veces le llama mucho la atención, hace mucha gracia porque creen que es live. O... A ver cuánto puntúa esto. Siempre van a casi a los mismos alimentos, la cervecita o las lentejas, siempre van buscando el chocolate. ¿Cuánto puntúa esto? Y luego hacemos seguimiento semanal. O sea, una vez en semana nos pesamos, damos nuestra charlita y nada, y a comer y a adelgazar. Claro, sí, <risas> si los líquidos son muy importantes, las dietas también, nos aconseja siempre mucho beber mucho líquido. Sí, siempre tenemos unas recomendaciones, agua, tampoco... siempre hay unas recomendaciones, pero lo que te digo, es todo orientativo, ¿vale? Pero, hombre, líquido sí, por supuesto, que igual que el ejercicio, <risas> hay que beber agua, claro que sí. Mucho le un poquito de ejercicio también, ¿eh? aquí mujeres al poder, aquí moviéndonos sí. y estando monas siempre para nosotras mismas, no para gustarle sí. a nadie, para gustarnos nosotras. Verdad, bueno, ya vemos aquí toda la cantidad de cosas que has puesto y ah. bueno, y las que nos ha dicho Rocío, porque esa lasaña y esa ternerita que ha puesto, que le ya copié yo la receta, así que ya está haciendo foto y pasándola <risa> y no la pasa Rocío. Bueno, el próximo martes, para las que personas que quieran asistir, un número de teléfono de contacto para Llamar y pedir más información. Sí, bueno, está el teléfono de Virginia, que sí. ella lo dirá ahora. También podéis poneros en contacto conmigo a mi móvil, es 606-837421. También, bueno, nos reunimos en, en Pimentel, asesoría gráfica, en la calle Santa Beatriz 14. Estamos justamente frente al Mercadona. Y bueno, siempre preferimos pues eso que nos avisen a ella o a mí, para, sobre todo para preparar la, todo el material. Claro que sí. Pero que ahora acabamos de terminar la Semana Santa y bueno, lo, los excesos de torrijilla que nos hemos metido es también <ríe> han pasado un poco fecha. de factura. Para mí, personalmente, es la mejor fecha, esta, la de después de Semana Santa. Yo, de hecho, cuando conocí este plan y lo empecé, lo empecé después de Semana Santa. Yo hace 14 años perdí 21 kilos y yo mantengo mi peso sano y como de todo también ah, ya la primavera luego el veranito que nos gusta ya ponernos ya ropa más fresquita que ya se nota un poquito más ya sí, sí. la carne así que voy a ponerse aquí al día en soy encantadora tanto sea como virginia me han encantado eh, hacer esta entrevista y que bueno pues ya me contaréis cómo va todo porque la verdad es que genial yo ya me voy a apuntar todo esto también es de, he sacado mucho eh, he sacado sí, ¿no? mucho de, de esta entrevista Ay, es que te así te que voy a poner las pilas también gracias sí. y bueno pues hay que muchas personas ...es tan fácil como lo que hemos hablado... ...no tengáis miedo... ...a ponerse manos eh, seguras como son ellas... ...gracias... Venga, gracias... ...bueno pues vamos a poner un ejemplo práctico... ...de todo lo que hemos hablado de la dieta de los puntos... ...y vamos a ver cómo se preparan unas lentejas para cuatro personas... ...lo primero a tener en cuenta es que todo lo que he hecho en la olla... ...pues cuenta, se puntúa... ...pero vaya, muy sencillito... ...vamos a ver, mira por ejemplo... ...echamos 320 gramos de lenteja seca la puntuación de esto pues serían 24 puntos. Vamos a ir sumando. Después, por ejemplo, si te gustan las patatas en la lenteja, a mí personalmente, por ejemplo, no me gustan, pero bueno, pues, si te gustan 200 gramos de patatas, 4 puntos. Todas las verduras que quieras echarle, por una puntuación de 0. Yo, por ejemplo, le he hecho pimiento, cebolla, le he hecho también calabaza, eh, zanahoria, pues nada de eso puntúa, así que podemos ahí poner un montón de cositas. Le vamos a poner chorizo una lenteja, una lenteja, una dieta que dicen que esto no es una dieta, es un método donde podemos comer chorizo. 35 gramos de chorizo, 4 puntos. Después le vamos a echar un poquito de aceite también, 4 eh, cucharaditas de aceite, otros cuatro puntos. Y eh, también le podemos echar todas las especias que queramos: la sal, no sé si alguien le echa a lo mejor comino a las lentejas, azafrán, creo que se le echa, mmm, o pimentón. Pues eso, nada, 0 puntos. Todo lo que salga de la olla, incluido el agua y tal, todo, son 36 puntos. Que si lo dividimos entre cuatro personas que podemos comer de ahí, un plato de lentejas con chorizo, aceite, patatas, serían 9 puntos. Y aún así, ¿creéis de verdad que, es que esto es estar a dieta restrictiva? Yo creo que no, así que merece mucho la pena venir a conocer el método, a Virginia, a mí, y nada, animarse.